Sí, sí, no digo no, eh, antes de al de Mati, tenemos unas perlitas lindas eh, que dejó el partido. Sofi, eh, Sí, además de las perlitas, una demostración de amor, diría yo, de uno de los jugadores de la selección. La verdad es ¿De que amor? ha llamado la atención los botines de De Paul. ¿Por qué? Tienen? Y porque tiene una marca especial. A ver, lo vamos a mostrar en las imágenes. ¿Qué les dice la triple T? Ah, bueno, ahí lo veíamos, Tini. Tini, Tini, Tini. Qué romántico, ¿eh? Ahí, ahí, ahí se abajo. ve, mirá no arriba está el círculo Ah, ¿Ah bueno. ahí La verdad es que llamó la atención Para pasa, Yacina? ¿No lo dice Para decir algo en puente Ah, porque de está arriba el circulito No claro. lo había visto claro. Estaba viendo el botín, me bueno, a concentrado No, no, porque son lo claro, que yo estaba viendo colores vibrantes también A ver, son los analistas de estos temas Son es la triple T Bueno sí. Todo indica que sí, Gisela. Los grandes especialistas de la moda, inclusive, ah, han hecho referencia a los colores de los botines, por lo, porque es tan llamativo, ¿No? que son los colores que usa a veces Tini, sí, ¿no? Sí. que ah, usa muchos de estos colores llamativos. Me encantaron igual es los botines un están buenísimos. Doble mensaje para despejar dudas acerca de su relación. Bueno, acá De Paul hizo referencia a su amor por la cantante argentina de, de Paul, esta manera. De Paul, que se concentre en la cancha, ¿no? no, bien, ¿no? Jugó sí, bien, ¿no? Sí, sí, Ay, sí. sí, sí. sí. <risa> no sea tan mal. O al sea, final con esos botines. Eh, si estuvieras en una cita mundialista, ¿sí vos te pones el nombre de una pareja en tus botines, Matías? Sí, sí, lo siento, sí, muy bien. Bueno, fue una sí, forma sí, de responder. Usted medio frío. No, no, no me gustó, qué sé yo. No, algo, algo ahí ¿No? no me gustó, no puedo identificar qué es. No para mí es parte es del show molesta. también Es parte del show de todo lo que Pero se por eso en, La relación en entre ellos En eso digo que se concentre en el mundial claro, No esté pensando digo. para la, ¿viste, para la tribuna El tema de su relación contigo claro. Si fuese Messi con Antonella Y vos ves que es algo consolidado Es una familia no, pero es, que no, sabes no. Si pero ¿Quiénes están, somos están, para están, jugar? ¿Quiénes somos para no, jugar? Nadie, no, no, no, no, nadie, no, tiene razón. Para mí todos Bueno, no cuál es la aplicación. Me ¿Qué? ¿Qué? Entonces, ¿cuál es la, lo que te hace dudar? Entonces, es la, te hace dudar? <risa> Por eso te digo, no sé qué, pero hay algo que no me molesta. <risa> <risa> pero no quieres juzgar. Todavía no lo tengo identificado. O con esos botines? Bueno. a mí me pareció romántico. Eh, hablando de lindos gestos, hubo uno para con Rodrigo no, de Puerto. Ah, pero no, sí. con, con los 80, lo sí. La selección hizo un gesto eh, de, diríamos, de solidaridad, por oh, decirlo de alguna manera. miren ahí está. Ay, eh, no, no, no. La verdad es que estas cosas. ¿viste, tío, ¿no? dice Dicen sí. mucho también del grupo, ¿eh? sí, es, es que aparte el chico con San Paolo en Rusia no jugó un minuto, no ¿no? no jugó un minuto. Y ahora que era su mundial, porque venía jugando muy bien, este, esta elección. Totalmente esas cosas de la vida, ¿no? ¿no? Que a veces nos cuesta entender por qué o para qué. Sí, pero acá pero mucho por... ha tenido que ver el calendario, ¿no? Los han hecho jugar hasta sí, el último sí, momento, sí, sí. todos eh, apretados fecha tras fecha. Se les llena tirando un taco. ¿Tiene una no, explicación no, sí. que se haya hecho tan distinto el calendario? Porque todo es distinto. Con Gisela decíamos, ¿cómo puede cambiar la lista un día antes? Eso no era así. Los amistosos no eran seis días antes. Y la lista no estaba siete días antes, estaba más de un mes. Sí, porque antes tenía las ligas que terminaban y quedaban un par de equipos en competencia nada más sí. de Copa. ...o de alguna definición, pero cuando es en junio la, la mayoría de las ligas terminaban mucho antes... Claro, ...entonces vos este, disponías de los jugadores. ¿No Ahora. se podía terminar antes el calendario? ¿No se podía cortar? Eh, no. Bueno, no, porque con el mundial en noviembre era imposible y aparte acordate que venimos de la pandemia... Donde... Sí, pero podrías cortar las ligas en octubre, por ejemplo, ¿por qué no se hizo? Eso es lo que no entiendo. Sí, el calendario viene recontrajustado ya por el tema de, de la pandemia... Que se, estuvo mucho tiempo sin jugar, se tuvo que ajustar, meter las copas internacionales, uh -huh. las copas eh, de naciones, sí, de cada los continente, Juegos los Juegos Olímpicos, un montón de, de cosas y el Mundial se ha llegado totalmente Bien. Extenuado. Sí, extenuado. Pero tampoco. sí se podría haber acortado, pero bueno, que hay Hay negocio. otros intereses, claro, eso. hay negocios de por medio, ¿no? y grandes negocios. Bueno, pero bueno, esa es la última lesión.